Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer un flan casero con leche condensada con la receta original de Nestlé, que queda buenísimo, bien cremoso y es súper fácil. Así que ya les paso los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Para el caramelo vamos a poner en una ollita media taza de azúcar, un cuarto taza de agua y una cucharadita de jugo de limón. Encendemos el fuego medio y revolvemos para mojar bien el azúcar. Ahora dejamos que se cocine, que hierva unos minutos, siempre con el fuego medio. Cuando notamos que los bordes empiezan a tomar color, vamos a remover y dejamos un ratito más en el fuego hasta que tome color uniforme, pero no muy oscuro para que no se amargue. Ponemos el caramelo en la base de un molde y vamos a mover con mucho cuidado para mojar todas las paredes. Ayúdense con un repasador si lo necesitan porque el caramelo quema mucho. Una vez listo, reservamos. Para el flan ponemos 4 huevos a temperatura ambiente en un recipiente y los batimos hasta romper la estructura. Agregamos una taza de agua a temperatura ambiente, una lata de leche condensada y una cucharadita de esencia de vainilla. Volvemos a batir hasta que quede una mezcla homogénea. Este flan se cocina a baño María, así que acá tengo una fuente de paredes altas donde voy a poner el molde con caramelo, le voy a agregar agua caliente, dos dedos aproximadamente, un poco menos de la mitad del molde. Y ahora añadimos la mezcla del flan. Para cocinarlo, vamos a llevar con mucho cuidado a un horno precalentado suave de 160 grados aproximadamente durante 45 minutos, una hora o hasta que metan un palito y salga limpio. Lo dejamos entibiar a temperatura ambiente y después lo tapamos y lo llevamos a refrigerar hasta consumirlo, mínimo 3 horas. Para desmoldar lo vamos a sacar de la heladera, lo dejamos descansar unos 10 minutos y despegamos los bordes con una espátula o un cuchillo para aflojar y que salga perfecto. Y acá ya quedó listo para disfrutar, este flan es un postre buenísimo que le gusta a la mayoría y queda bien cremoso y con un sabor muy rico, además como habrán visto es muy fácil.